saludos amigos de youtube hoy les voy a presentar un video en youtube cómo hacer zoom a tus videos, la nueva modalidad de youtube para hacer zoom a nuestros videos. lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación luego que estemos en nuestra aplicación le vamos a dar en la parte donde está nuestra foto de youtube Luego que estemos en esta parte, le damos a nuestra foto, como le dije, le damos a nuestro canal para evitar una demanda, pero ustedes pueden hacer en cualquier video. Esto es, por ejemplo, utilizamos este video. Ya que tenemos el video, vamos a ponerlo en pantalla grande para poder hacer como si hiciéramos zoom en una foto así vamos a poder hacer zoom en un vídeo de youtube de esa manera sencilla vamos a poder hacer el zoom en nuestros vídeos de youtube como podemos ver a continuación